El valor monetario es otra de esas magnitudes que nos encontramos en alrededor constantemente y que es muy probable que vuestro alumnado ya haya trabajado en casa. Es muy fácil contextualizar esta magnitud, puesto que, como ya hemos dicho, nos la encontramos a nuestro alrededor constantemente. De las magnitudes que hemos visto, esta es la única que no aparece en el sistema internacional. ¿Por qué? Porque es una magnitud que depende del territorio en el que nos encontremos. Cada país o cada territorio tiene su moneda, que es la unidad de medida. En la mayoría de la Unión Europea tenemos el euro, pero en otros países tienen otra unidad monetaria. Vamos a centrarnos en la que tenemos en nuestro país, que es el euro. Como ya conocéis, en el euro tenemos una gran cantidad de tanto monedas como billetes. Tenemos monedas de 1, 2 y 5 céntimos, tenemos de 10, de 20, de 50 céntimos y tenemos monedas de 1 y 2 euros. Además tenemos billetes de 5, de 10, de 20, de 50, de 100, de 200 y de 500 euros. Aunque este último ya se ve prácticamente nada. Para las primeras edades es recomendable limitar la cantidad de monedas y billetes que utilizamos y los precios que tenemos en cuenta. Primero deberíamos trabajar con monedas y billetes que se asemejen al sistema de numeración decimal que estaremos trabajando en estas edades. Por ejemplo, utilizar la moneda de 1 y 10 céntimos o bien utilizar la moneda de 1 euro y los billetes de 10 y 100 euros. Esto nos servirá para... Como podéis ver, trabajar tanto el sistema de numeración decimal como la magnitud valor monetario. Si os fijáis, en estas dos opciones que hemos dado, estamos intentando no mezclar céntimos y euros. ¿Esto por qué es? Puesto que el salto de 100 céntimos equivale a un euro puede causar obstáculos. Por eso de la equivalencia de 100 es igual a 1. Una vez tengamos interiorizado esto y el manejo de estas monedas y de los precios, podemos ir introduciendo otro tipo de moneda junto con su equivalencia, es decir, ver que la moneda de 50 céntimos equivale a 5 monedas de 10 o 2 monedas de 20 y una de 10, etcétera. Otro de los factores que tenemos que tener en cuenta al trabajar con esta magnitud de manera física es que es una magnitud cuyo material que utilizamos no es proporcional. ¿Esto qué quiere decir? Pues que 10 monedas de un céntimo no tienen el mismo tamaño que una moneda de 10 céntimos, ni 10 monedas de un euro. Tienen el mismo tamaño, ni la forma, ni se asemejan incluso en material, que un billete de 10 euros. Os podéis imaginar el obstáculo que puede suponer el trabajar con equivalencias que tienen distintas formas e incluso equivalencias con distintos materiales. ¿Y qué materiales y recursos podemos utilizar para trabajar esta magnitud? Pues, como podéis imaginar, lo primero que podemos utilizar son las monedas y billetes reales. Pero yo creo que no somos tan ricos y tan ricas como para tener billetes de todo tipo para poder utilizar en nuestro aula, con lo que eso su puede suponer. Entonces, obviamente, hay réplicas como pueden ser estas que tenemos aquí, que son no son billetes como tal, sino que son láminas de plástico y monedas de plástico de todos los tipos distintos que nos encontramos. Además, si en vuestro aula hay un libro de texto, es muy probable que si en él se trabaja el valor monetario, al final de ese libro haya o bien un recortable o piezas que se eh, despegan, como pueden ser estas que están aquí, que vengan proporcionadas por ese libro de texto para trabajar esta magnitud. Y si no tenemos este tipo de material, pero sí que tenemos, pues por ejemplo, regletas o bloques multibase, sí que lo podemos utilizar como una alternativa a estas monedas. Además, soluciona algunos de estos aspectos que hemos comentado con las monedas que componen el euro. Es decir, si tenemos... Esta regleta del 10, en este caso son las regletas 2x2, pues sí que tenemos un material proporcional para ver que 10 cubitos, que serían como nuestros euros, pues equivalen a la regleta del 10, que sería nuestros 10 euros. O 10 de la moneda ficticia que consideremos en nuestro aula, porque hemos decidido hacerlo un país que tiene nuestra propia moneda. Como podéis ver, el juego simbólico a la hora de trabajar con el valor monetario es prácticamente imprescindible. Y esto es todo en este vídeo. Si tenéis alguna duda o pregunta, como siempre, la podéis dejar en los comentarios y nos vemos en el siguiente.